Tras agentes de la Policía Nacional apresar Antonio Polanco alias Manuel Clo, vinculado al asesinato de Sifora Joanca Rosario Den alias Suri, los familiares de la víctima aseguran que ya han sido capturados todos los vinculados. Ya están los seis, y uno en los Estados Unidos para extradición. ¿Qué le dicen las autoridades a usted? Bueno, sí que lo van a extraditar, vamos a presentar el día 4 de octubre la, las pruebas a los jueces, entonces después que se presenten las pruebas, entonces se enviarán a los Estados Unidos, según me dijo la titular, Smerlin, eh, entonces pedí la extradición de Whitey. Para que la gente recuerde, ¿en ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, mi hija eh, trabajaba en el residencial Netalí, tercero, Era, administraba ahí. Según él, Netalí tiene deuda con algunas personas. Y ellos comenzaron a darle aviso a Netalí con sus empleados más cercanos. Primero fue un señor que le decían Quiquito. y luego mi hija iba a su trabajo a las siete y pico de la mañana. Le hicieron una embocada y me la mataron. ¿Qué para usted ¿Qué ocurre? Justicia. Que los jueces ahora hagan su trabajo, ahí tienen los seis implicados, porque pues, uno murió. Que hagan justicia por la muerte de mi hija, que nos dejó a todos destrozados. Una muchacha inocente con mucho futuro por delante y sus tres hijos en, el, en orfandad. Justicia, justicia es lo que pido de los jueces. Por el hecho se encuentran detenidos Cristian Joel Vargas Amparo, Giancarlos Francisco Ortega y Adonis Jiménez Baez alias El Titi. Mientras que fue liberado Carlos Ramírez Ortega Morel alias Carlito A. de 44 años de edad fallecido. Y Arsenio Rodríguez Santos. Recordemos que Rosario Den fue ultimada por sicarios cuando se dirigía a su lugar de trabajo el 18 del mes de mayo del año 2020 en la comunidad de Mirabel de San Francisco de Macorís. Para NTN. Ileana Durán.